Hola, buenos días. Eh, espero que estén teniendo un, un agradable momento ahí ustedes. Eh, yo estoy un poco ansioso, amiguitos, porque son ya las 7, las 7.6. Yo ya debería estar listo para irme a trabajar, pero venme aquí poniendo la pinche cámara porque quiero reaccionar al tráiler de Hairstoppers. que estoy viendo es de 2 minutos con 35 segundos. Estoy obsesionadísimo con esta historia de Charlie, de Nick, de él, de Tao, de todos los amigos involucrados ¿no? en este grupo. Y pues el hype, no les voy a mentir, está hasta arriba no puedo explicar más eso, así que mejor voy a ver ya el bonito trailer que está aquí. Me iré a emocionar, no lo sé. Cuando vi el teaser, sí, sí me emocioné. No no lo voy a negar, pero bueno. A ver, espérate, A ver, a ver. Esto es ya más tori de lo que yo esperaba ver. Cálmate, cálmate. Ok. Cállate el Ok, también estoy emocionado por ese nuevo personaje Que ahorita no me acuerdo cómo se llama porque se supone que está como que asumiendo el rol o ciertas actividades del personaje de Aleph en la novela gráfica que no va a estar en la serie. Entonces también estoy interesado por ver qué parte de Radio Silence, porque por ahí han dado pistas de eso, va a interpretar este nuevo, <ríe> nuevo personaje. <ríe> cálmate, cálmate. Mi mood fanboy está por los cielos. It's literally just, I just another silly crush! It's not a crush! No, no, no, no, no, no, Good. I don't know, it's He's the straightest person I have ever seen. Thank you! <laughs> Why don't I stop liking someone? Specifically a straight Oh, uh, the question for the ages. <laughs> Cállate los con no. No viéndolo. Me pasó. Es que son muchos recuerdos de secundaria y prepa um, Me gustó. Me gustó que en la edición estén agregando cositas animadas. A final de cuentas, novela gráfica. Gráficos bonitos, tiene si no que ver a Ali Osman, diosa. En fin, vamos a seguir con esto. ¡Estoy me ¡Oh, ¡La fiesta! <laughs> <risa> Temor Temor tengo de cómo vaya a reaccionar la gente Con Tao En esta primera fase de la historia Porque es medio mamón Espero que por lo menos en esta primera temporada Sí se vea la parte mamona de él Pero que también haya tiempo para que veamos por qué Porque no sabemos hasta qué parte de la historia va a llegar Sabemos que está la escena de la lluvia ¿no? Que es después de Cierta cosilla por ahí Que es al inicio del segundo tomo Pero no sabemos qué tan allá en el segundo tomo Todo es un gran misterio means you keep your mind in it's not something a strongly worded at the end but that is fine too oh I'm gonna believe in romance. Boy meets boy. ¿Saben qué? Renuncio yo. Yo honestamente, si no renuncio me van a correr del trabajo porque voy a llegar tarde, pero se acabó. Se acabó, ahora sí, creo que, ya no creo que vayan a sacar un segundo trailer, queda una semana nada más, pero yo estoy, miren, listo para el montón de edits que va a haber en Twitter y, y en Tumblr. Amigos, eh, amigas, amigues, yo no puedo, yo honestamente voy a llegar a la oficina y voy a rever esta chingadera, eh... Mucha vez, bueno y también voy a editar este video Para que no salga tan, tan tarde Miedo tengo por todo el pedo del copyright Que no sé cómo vaya a reaccionar a YouTube Yo creo que voy a tener que flipear la imagen De <ríe> Trailer, ya vemos Porque cuando reaccioné a, a El teaser, eh, lo grabé con mi celular Y lo grabé en forma vertical Y dije, esto no puede ir a YouTube por favor Y mejor se si fue a TikTok Así que ahí está en TikTok la reacción de El teaser por si quieren verlo Pero bueno, yo este, Yo me despido Nocturnos ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro o novela gráfica si se quieren preparar para el estreno de la primera temporada de Hairstopper 22 de abril en Netflix.